Yo, hay una historia para <ríe> ok <ríe> No necesito llevar rastas para que me ven tranquilo Si yo voy con el sigilo hasta corriendo sabron abro lo Lágrimas de cocodrilo, no crecí tomando milo Y como dice mi frase vi real yo no deliro Dicen damn, que le pasa a este men En nivel creciendo cada segundo que pasa Como no fue pilotando encima de la terraza Este estilo número uno que siempre atterraza, what's WhatsApp chica te pones en mi frente y la cosa se complica mi cabeza poniendo pruebas de suicida mientras en la tuya está buscando una salida de ida y de vuelta escuchando pura mentira vuelvo relax a casa la poli me perseguía dentro de mi habitación todo se vuelve fantasía con las luces apagadas y la cama descendida duermo con la esperanza de un día mejor amanecer con la mentalidad de un ganador pensando en un terno parado en un galardón no pienso quedarme varado en manos de licor mamá me dijo que me Cuide no se mal la gente Que no deje nada pendiente para el día siguiente Que vaya al psicólogo por el tema pendiente Que ya no sufra mucho porque todo está en la mente hey, yo. hey Leo, ha pasado mucho desde que te fuiste Todos quieren noticias de ti ¿Dónde mierda te metiste? Solo llámame si algún día escuchas esto sí Sabes que te necesitamos para el tema pendiente